Vuelvo a España, yo, joder, fui con 600 euros, igual me vine con 2000, una cosa así. Entonces para mí era como un shock. No tenía pensado hacer este vídeo, pero después de recibir... Cientos y cientos de preguntas de gente que me decía, Dani, pero ¿cómo es posible que tú que ven que vienes de trabajos Pues que nadie quiere tener, de trabajos como Burger King, lavando coches, etcétera Y que a día de hoy tengas tu negocio online que te permita vivir desde cualquier parte del mundo Que tienes ya tres personas bajo tu cargo Y joder, que en definitiva te va bien, no nos vamos a engañar ¿Cómo es posible, no? ¿Cuáles han sido esos pasos que has ido dando? Entonces en el vídeo de hoy te voy a contar... Mi historia ¿Cómo pasé de de no tener libertad De estar trabajando 10 horas al día A tener mi propio negocio online Donde somos ya más de 4 personas en el equipo Y estoy súper encantado Lo cierto es que si me conoces O sabes un poco de mí Sabrás que he dado bueno, pues ya varias conferencias Delante de cientos de personas Y seguramente pensarás Joder, pero este tío ya... Ya, ya sabía dar eso en las conferencias o, o no le supone un, un reto Y lo cierto es que no es así Yo era una persona súper, súper tímida Hasta el punto de que, bueno, en la escuela Cuando empezaba el curso El profesor siempre venía con su lista Y decía todos los nombres con todos los apellidos de los alumnos Bueno, pues para pasar la lista, ¿no? Y a mí me daba vergüenza cuando llegaba mi turno Además, bueno, yo, Daniel Fernández Chepers Más o menos, solía estar entre la mitad, ¿no? Cuando llegaba mi turno Y decía mi nombre y mis apellidos A veces les costaba Y no sabían decirlo, a veces incluso Me preguntaban, oye, ¿dónde es este apellido? Joder, qué chulo, y a mí me daba vergüenza eso Yo no quería ser diferente Al resto, yo quería ser como el resto Con sus apellidos españoles, que nadie les preguntase Que, que fuese fácil de leer Hasta ese punto era Además, bueno si, si tuviese que compararlo con algo Imagina por un momento que, que estamos en un avión Tú y yo Y yo estoy en el asiento de la ventana Tú estás en el, en el asiento del medio Y hay otra persona en el asiento del pasillo Y yo me estoy meando Eso que dices uf, Se me va a romper la vejiga Pues yo sería incapaz En ese momento De decirte Oye, ¿te importa levantarte? Que tengo que pasar para, para ir al baño Porque me estoy meando Hasta ese punto entonces ya un poco, ya tienes una concepción de, de, bueno, pues el tipo de personalidad que tenía Entonces voy a pasar a, a un poco las fases que yo pasé hasta llegar hasta aquí Año 2017 Empiezo a estudiar administración y finanzas a la vez que tengo un trabajo Un trabajo lavando coches Eran aproximadamente unas 10 horas al día y ganaba en torno a 750-800 euros cada mes yo decía, wow, que al principio, ¿no? Que, que guay, tengo mi propio dinero, tengo mis 800 euros aquí. Pero conforme iba pasando el tiempo y yo no podía quedar con mi familia para comer o no podía ver a mi pareja o ni siquiera podía salir, a mis amigos, salir con mis amigos porque el día siguiente tenía que trabajar, decía, uff, me falta esa libertad. Esa libertad de poder decidir, de poder elegir, de... de, de joder, los mejores años de mi vida se me están pasando. Entonces, como tampoco había muchas opciones o no conocía muchas opciones, lo único que conocía, la única forma que me permitía uno ser libre, poder ganar dinero, no poder ser mi propio jefe y hacerlo desde donde quisiese, era YouTube. Entonces, yo paralelamente a mis trabajos y a mis estudios empiezo en YouTube. Y lo único que conocía o lo único que sabía que daba más dinero eran vídeos de entretenimiento Entonces empiezo a subir ese tipo de vídeos de entretenimiento Era tal el compromiso que tenía por alcanzar esa libertad, por, por, por ser libre, por no tener jefes, por estar en cualquier parte Que empiezo con mi canal de YouTube, año 2017 De hecho creo que todavía tengo ahí algunos de, de esos vídeos Que aparezco súper nervioso moviendo un montón las manos, tímido, como yo era Pasamos al año 2018, ¿no? Y, y yo con el run, run en la cabeza de... Bueno, pues mañana, mañana lo dejo, ¿no? Mañana, mañana termino. Mañana... Ya mañana me pongo de lleno con esto que quiero y empiezo de una vez por todas con mi propósito. Que ni siquiera sabía cuál era. Bueno, dejo el trabajo, dejo el, el, el trabajo de, de, de lavar los coches. Y en ese periodo yo no, no tengo ingresos. Y digo... Uff... No, esto es, esto es muy inseguro para mí, yo, yo, yo no saber si mañana voy a tener ingresos, a mí esto, a mí pongo una nómina todos los meses y que sepa lo que voy a cobrar, porque si no, no me puedo organizar. Entonces, vuelvo a entrar otra vez en esa, en esa carrera de la rata y encuentro un trabajo, un Burger King, empiezo a trabajar en el Burger King. Esta vez ganaba algo más, sí que era cierto que pues, la libertad incluso era menor porque si en lavando coches tenía que estar de lunes a sábado, aquí era, no sabes cuándo, pero sí o sí te va a tocar trabajar los fines de semana. Que era cuando todos mis amigos, cuando mi pareja, cuando todos querían salir o tenían tiempo para salir. Entonces a mí eso me frustraba, a mí eso me, me, me quemaba por dentro. Yo decía esto no es para mí. Ese era el mensaje que yo me decía, ¿no? Esto no es para mí. Yo no me veo aquí toda mi vida. Entonces era tal el dolor que yo tenía... ...que cada vez empezaba a apostar más fuerte por el único método que conocía... ...que me permitía, pues, quizás ser más libre... ...poder generar unos ingresos sin tener que depender de nadie... ...que era... YouTube. ...y ese mismo año... ...yo empiezo a ganar mis primeros 17 euros al mes... ...que para mí era como... ...hostias, 17 euros... ...era como, como, como esa, esa gota de esperanza de hostias que se puede... ¿Qué es posible? que es muy poco? Sí, pero es que está pasando Pero es que está pasando Pero a finales de ese mismo año, año 2018 Entro en la cárcel Hago quizás una de las estupideces más grandes Que nunca antes he hecho Y es que Pido un préstamo Con un dinero que no tenía Y que no sabía ni cómo iba a afrontar me compro un coche, un coche, claro, precioso, un BMW 320 uf, con techo panorámico. ¿eh? Una, una, una locura, ¿no? Un chico de 19, 20 años. Pero me endeudo. Ya ya es que no, aunque quisiese, ya no podía salir porque estaba hasta aquí. Tenía que estar todos los meses pagando el préstamo, la gasolina, el seguro. Y todo por por querer aparentar. Y todo por porque el resto diga, joder, qué coche más bonito. Joder, qué, qué chulo, eh, qué bonito, qué joder, es tuyo. Y todo por eso. Entonces me daba cuenta de que estaba viviendo la vida que otros querían que yo viviese y no la mía propia. Para mí ese momento sí que, fue, sí que fue jodido porque me veo con un coche que sí que todo el mundo quiere, que a todo el mundo le encanta, pero lo que nadie sabe es cómo estoy yo. Todos los meses casi con... con... No, no, no podía, no podía Porque eran muchos los gastos que tenía Sería como tener un superavión, el mejor avión que existe y, y no tener el dinero para hacerlo volar No poder costearme su vuelo Pues sí, estaba genial, el coche parado era increíble Ahora bien, cuando había que moverlo, había que meter gasolina Entonces yo no podía permitirme eso era absurdo y pasamos al año 2019 para mí este año fue el año donde yo me puse frente a las cuerdas y realmente tuve que tomar decisiones y sé que si no hubiese pasado todo lo que pasó ese año yo no estaría aquí sin duda sin duda ahora bien en ese momento mis únicos pensamientos o lo único que pasaba por mi cabeza era lo dejo ya está hasta aquí se ha terminado te cuento Año 2019 me graduó en Administración y Finanzas y entonces me conceden una beca, la beca Orgasmos, claro. La gran mayoría de mis compañeros, bueno, pues quizás sí que podían permitírselo, sí que podían ir, o, o bueno, el, el, era un coste bastante elevado, ¿no? Irse al extranjero, etcétera, que a pesar de que te diesen una beca, pues tú tenías que asumir 100... Cien... Cierta parte del gasto que yo, con el coche y con todo lo que tenía, me era inviable. Entonces, cuando me ponen el papel frente a la mesa para, para firmar si me iba o no, imagina, ¿no? Yo tenía aquí a mi pareja, yo tenía que pagar todas las deudas del coche, tenía un montón de cosas que hacer, ¿no? Y... me viene todo de golpe. O sea, me, me, me, me pegan así, me, me cuartean la cara de golpe. Se termina la relación con mi pareja, me echan del trabajo... Yo ya estoy aquí frente a las cuerdas Y ya digo, ¿sí? digo pues, ¿qué más? A tomar por culo el coche Y vendo el coche 6.000 euros Lo había comprado, bueno, entre el préstamo y demás Por 8.000, 9.000 aproximadamente 6.000 euros ¿Qué hago con esos, con esos 6.000 euros? Pago el préstamo Y me voy De orgasmos En ese viaje Yo ya empiezo a coger el camino. Era la primera vez que yo viajaba solo, hasta los 19 años yo no había cogido ningún avión, bueno, había cogido dos, uno para ir y otro, y otro para volver. Ese era el punto ¿no? en el que yo estaba. Y cuando estoy allí me veo en Escocia, eh, libre, sin tener que trabajar, sin tener que dar a nadie explicaciones, para mí era el, joder, yo quiero esto, ¿no? Lo que era cierto es que yo estaba haciendo las prácticas de, Del grado de administración y finanzas Porque era bueno, lo que se suponía no Que debía hacer Y yo recuerdo muy bien porque entrábamos Por la mañana de 9 a 4 Y los primeros días Sí que iba súper emocionado a hacer el trabajo Pero poco a poco esto se fue cambiando Y Cuando ya iba a la oficina Y honestamente Entre tú y yo ya no hacía el trabajo Lo que hacía era me cogía mi ordenador y empezaba a editar vídeos. Y yo veía que no me decían nada, que yo podía... O sea, que ni siquiera me prestaban atención. Y dije, bueno, pues, pues, pues voy a seguir, ¿no? Voy a seguir editando vídeos. Entonces, ahí es cuando yo veo y digo, esto de internet es, es mi vía de escape. Porque me va a permitir generar ingresos. Entonces... Si yo quería tener éxito, es decir, si yo quería que esto funcionase, esto de, de, de YouTube, tenía que, tenía que conocer o tenía que saber qué era lo que estaban haciendo las personas que están arriba, ¿no? Como cuando, cuando eres piloto nunca vuelas solo. Si quieres aprender a volar, te van a poner con alguien que tenga más horas de vuelo que tú y que te enseñe. Entonces yo sabía y tenía esto muy claro. Que tenía que... Si quería conseguir nuevos resultados, tenía que juntarme con nuevas personas, hacer nuevas cosas. Entonces empiezo... A editar los vídeos a personas que están muy arriba en el sector, Ernest Diff, de Titan Fit, Dominguero, gente muy arriba en el sector para ver qué era exactamente lo que estaban haciendo estas personas. Entonces yo cuando iba a la oficina de mis prácticas de administración y finanzas, yo editaba esos vídeos. Era, era muy poco lo que lo, lo que ganaba, pero aprendía muchísimo de qué era exactamente lo que hacían en, en los vídeos, por qué lo hacían Etcétera. Estando allí en, en Escocia, tomo... Hago mis primeros viajes en avión. Voy a Dublín, voy a Londres, y digo... ¡Wow! Me siento libre. No tengo que dar explicaciones a nadie. Puedo, el mismo trabajo que hacía en la oficina puedo hacerlo en Londres. Y para mí es como que se plantó esa semilla en mí de... Esto es lo que quiero. La beca solo eran tres meses, entonces me tocaba volver a españa y pues buscarme trabajo eh, de administración y finanzas sí que lo tenemos muy fácil porque allí en donde bueno pues donde donde me gradué nos daban había como una bolsa de empleo y demás pero yo no quería yo sabía que, que no que esto no no es para mí y que no quería seguir haciéndolo de por vida no quería estar en una oficina de 8 a 2 de la tarde y así todos los días de lunes no era no me gustaba sabía que emprender iba a ser mucho más complicado que me iba a llevar más hostias, que iba a perder incluso más dinero pero seguramente me hacía más feliz a final de año 2019 ya de vuelta a España yo sin, sin un trabajo simplemente aguantaba pues con ese poco dinero que tenía del, del coche aproximadamente creo que me quedaría en ese momento con unos 2000 euros unos 1000, sí más o menos yo ya obsesionado y comprometido porque si algo no me faltaba eran ganas entonces, me pongo como un loco a subir vídeos mientras editaba los vídeos a estas, otras a estas otras personas. Hasta el punto, imagínate, de que en diciembre del año 2019 yo subo 31 vídeos en 31 días. Un vídeo por día. Grababa, editaba, hacía la miniatura, ponía el título... Todo lo hacía yo. Porque tenía ese compromiso, porque el dolor de volver a lo que ya había estado, es decir, a esos trabajos, a, a, a todo eso que, que se suponía que debía hacer, era tan que yo no quería eso, que yo quería un nuevo camino. Entonces, a finales del año 2019, ¿no? hay una, una frase que me gusta mucho, es todo sales y aprietas, y te mantienes ahí empujando y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, hay una puerta que se abre. Entonces, recuerdo que empecé a editar los vídeos a, a una persona, Javier del Valle, y al segundo o tercer vídeo me dice, oye, vente, vente a casa y vemos un poco más todo, todo esto, ¿no? El, el tema de los vídeos, cómo me gusta, etc. Entonces cuando voy a su casa, él me habla o él me cuenta, y dice, pues mira, yo estoy aquí invirtiendo en bolsa y también tengo esto de los cursos, y, y esto es lo que, lo que he facturado. Cuando yo hago así, digo. Hostia, pero. Pero si. Si tú tienes mi edad. Es si decir, tú eres de.. de, de de mi año Y a mí es como que me explota la cabeza, ¿no? Entonces digo, bueno, pues seguramente es, Habrá hecho, ya, ya sabes, ¿no? Joder, se habrá metido, no sé En algo raro, habrá invertido su dinero Y habrá sido un golpe de suerte o, o seguramente le estará robando el dinero a alguien Entonces me dice, no, no, mira, mira Y la gente que estaba dentro De su curso, es decir él te, Me enseñó su facturación de los cursos que, que, que, que él vendía Y también me enseñó un poco cómo era, ¿no? su curso por dentro y yo veía los comentarios de gente que estaba encantada estando en su curso y por lo que él recibía dinero entonces ahí es cuando yo veo lo que yo llamo la nueva realidad paralela otra realidad distinta a lo que venía viviendo algo donde alguien de mi edad estaba ganando mucho dinero mucho dinero y sobre todo que estaba cambiando la vida de las otras personas, que la gente estaba agradecida por pagarle eso. Entonces le digo, Javi, no quiero que me pagues. Quiero que me enseñes a hacer lo que tú haces. Entonces él me da un libro de Russell Branson, de Expert Secrets, y yo empiezo a leerlo. Él me empieza a enseñar también cómo crear mi, mi primer, bueno, pues mis primeras cosas en, el, en este mundo digital. Y a mí me empieza a gustar y yo me empiezo a obsesionar hasta el punto de que digo... Ahora sí, es momento de lanzar mi primer producto Claro, me había leído un libro, Javi me había dado un par de cosas Y lanzo mi primer producto Estoy tres meses para crearlo Además, con, claro, iba muy ajustado con el tema del dinero Entonces, pues me compro unos LED Miraba los LED más baratos A ver si estaba de segunda mano mejor Me compro una cámara, tal Claro, yo, yo cada vez menos, menos, menos, menos dinero Y lanzo mi primer producto Cero ventas me saqué creando este producto, lo he subido a Hotmart, que es lo que me había dicho, lo he puesto así las clases. ¿Qué, qué, qué cojones pasa? Año 2020, había lanzado mi primer infoproducto, no había funcionado, yo ya pensaba, joder, esto, esto, esto es mentira, esto no es para mí, esto es solo para un grupo reducido de personas que entienden sobre tecnología y todo esto de los emails y... Entonces digo... A tomar por culo. Tenía 1200 euros en la cuenta, y le digo a mi amigo, oye, ¿esto es lo que tengo? ¿Te apetece que nos vayamos un mes a Asia? Bueno, pues tengo que pensarlo, es decir, nunca, nunca ha salido tan, un viaje tan largo, yo tampoco lo había hecho. Eh, no no sé un poco tema de dinero, pero bueno, entiendo que Asia es barato, eh, tengo que pedir los días en el trabajo. Y él trabajaba en un Burger King también. Yo en ese momento estaba, claro, sin trabajo, simplemente editándolo, bueno, editando los vídeos y él estaba trabajando en un Burger King. Entonces pidió los días y le dieron todas sus vacaciones, las vacaciones de, de, de, de todo el año, se las dieron para hacer ese viaje. ¿no? Entonces compramos los vuelos, 600 euros, y solo quedaban 600 euros en mi cuenta y 600 euros en su cuenta. Llegamos los dos con la misma cantidad de dinero, al mismo viaje. Llegamos a Filipinas, concretamente en el aeropuerto de Manila, un día 9 de marzo, cuando declaran estado de alarma. Yo ahí me cago. Estoy a 10.000 kilómetros de mi casa. No sé cuándo voy a poder volver. Apenas tengo noticias de, de, de mi familia. Va todo con mucho retraso, etc. Estamos jodidos. Esas eran la, la, la, las palabras o las conversaciones que tenía. ¿no? Estamos jodidos. Con 600 euros cada uno en nuestra cuenta. La intención era un mes. Un mes con 600 euros. Bueno, más o menos, si te organizas bien, bueno, pues es Asia... Lo haces, el problema viene cuando pasa ese primer mes, baja el dinero, baja el dinero, ¿y ahora qué? No sabes cuándo vas a volver, y tienes que seguir pagando una casa donde dormir, unos alimentos que comer. Entonces, en ese momento, yo todo lo que había tenido en Filipinas era tiempo. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, y entonces todo lo que hacía era formarme, yo... Cuando quise lanzar mi primer infoproducto, compré algunos cursos. Entonces, llevaba a cabo todos esos cursos, los estudiaba, me leía libros, veía qué era lo que había fallado del lanzamiento, dónde era, dónde la gente se había ca caído, por qué no habían comprado, y decido hacer un lanzamiento estando en Filipinas. A 10.000 kilómetros de España, con un internet. Bueno, ya, ahora te cuento cómo fue el lanzamiento. Y en ese momento, cuando bueno, pues el lanzamiento se tenía que hacer a las 12 de la noche por la diferencia horaria, entonces yo me subo a la habitación, lo que hago es que le pido un router a, a, a una amiga, me lo conecto al ordenador, estoy ahí con mi, con, mi, con mi ordenador y hago ese primer lanzamiento y caen las primeras ventas. Y la gente súper agradecida y la gente, Dani, mil gracias, era un, era un producto eh, sobre TikTok, para, bueno, conseguir visibilidad, ¿no? Eh, a través de TikTok. La gente cuando entraba al programa, joder, Dios, no me esperaba esto, esto es mucho más de lo que prometes. Y entonces, ahí es cuando yo hago clic. Estoy a 10.000 kilómetros de mi casa, estoy ganando dinero, y además, la gente está feliz. Para mí eso supone el clic. Ya digo, hostias, ¿qué pasa si vuelvo a hacer otro? Igual ha sido un golpe de suerte. Entonces vuelvo a hacer otro lanzamiento y en vez de facturar 100 euros, se facturan 600. Ya para mí eso es boom. Es decir, hostias, que estoy ganando casi lo mismo que en mi trabajo, pero estoy mucho más feliz, invierto menos tiempo y además lo hago desde el puto paraíso. Para mí eso cambia completamente la perspectiva. En ese momento, claro, los dos habíamos venido con el mismo, la misma cantidad de dinero y pues mi amigo se estaba quedando sin dinero. Ya no, bueno, pues no, no tenía dinero, era normal, es decir, joder, habíamos exprimido al máximo el, el, el dinero. Yo sí que iba teniendo dinero de los lanzamientos, pero él no, no tenía una fuente de ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces yo con el dinero que ganaba, le prestaba un poquito a él para que bueno, pudiese también vivir experiencias y, y pudiese, pues, vivir su vida allí. Y para mí este, este proceso, ese viaje, es súper bonito y, sin duda, una de las mejores experiencias de, de, de mi vida. No por el viaje en sí, que fue increíble, sino por ese, ese click, ¿no? De, joder, es que esto es la nueva realidad paralela. Joder, es que estoy cambiando mi vida y la vida de otras personas desde otra parte del mundo. Entonces, a mediados más o menos de 2020... Vuelvo a España, yo, joder, fui con 600 euros, igual me vine con 2.000, una cosa así. Entonces para mí era como un shock, es decir, he estado fuera, he estado viviendo, me lo he pasado genial y además he estado ganando dinero y haciendo a otras personas felices, ayudando a otras personas. Me voy con 600 euros, vivo experiencias y todo eso y me vengo con 2.000. Además, habiéndole dejado dinero a, a, a mi amigo, etcétera, no. Entonces, estando aquí ya empiezo a hacer cada vez más lanzamientos, ¿no? Eran todos lanzamientos con mis productos. Pero un poco la gente a mi alrededor o la gente a la que yo le, le, pues le decía que era lo que, estaba, lo que estaba haciendo, con lo que estaba ganando dinero, me empieza a pedir consejo, ¿no? Oye, ¿cómo has hecho esto? Oye, ¿cómo crearías esto? Oye, ¿cómo...? Entonces yo empiezo a aconsejar y a ponerme detrás de esos, de esos lanzamientos. Lanzamientos, pues, de gente que estaba a mi alrededor. Hasta que, bueno, pues, Descubra a Juan Merodio... Hacemos un lanzamiento y facturamos 30.000 euros en 10 días. A raíz de ahí es como el boom, ¿no? la, Bueno, pues se da a conocer todo esto, la gente me empieza a contactar, hacemos, empezamos a hacer más lanzamientos, lanzamiento de David con 10.000 euros en, en apenas 3 días, lanzamiento de Juan Marín, otra, otra vez se vuelve a repetir lo mismo, entonces ya no era un golpe de suerte, ya era una metodología que estaba probada. Y era un paso a paso que seguíamos en todos los lanzamientos. El punto donde me encuentro ahora, a nivel emocional estoy increíble, a nivel de negocio también, ya somos cuatro personas en el equipo, pero tengo un problema. Y es que hay tanta demanda de personas que me piden hacer lanzamientos o gestionar sus lanzamientos que no puedo. Que no puedo. Y trato de... de de ir aumentando equipo para, para poder gestionar más, por ejemplo, ahora estamos en dos lanzamientos de forma simultánea, pero no doy abasto. Por eso mismo, desde hace unos meses atrás, estamos trabajando en un programa súper, súper bonito que, bueno, pues como ya sabes, para mí los lanzamientos fueron ese avión hacia la libertad, y con el fin de poder ayudar a todas esas personas que necesitan vender sus productos o que necesitan vender sus servicios, Estamos creando el, el programa La Incubadora de Lanzamientos. Donde te enseñaré a replicar exactamente nuestra metodología, es decir, la metodología que utilizamos en nuestros lanzamientos. He hecho varios, varios lanzamientos y es algo súper bonito. Como, no sé, las, las, las grandes empresas como Uber o, o Airbnb hacen cosas muy similares a las que hacemos nosotros, que es conectar a los clientes. A personas que tienen problemas con las empresas o con las personas que tienen soluciones. Y hacen esa unión. Nosotros es lo que hacemos en los lanzamientos. Y yo estoy seguro de que tú ya has vivido un lanzamiento. Ya has sentido lo que se siente en un lanzamiento. Cuando sabes o eres consciente de que va a haber el estreno en una película dentro de poco... ¿no? Y cada vez empiezas, bueno, pues O sea, ¿te has enterado, tío, de, de la película esta que van a, a estrenar? ¿No? De la serie que van a estrenar La, la Casa de Papel ¿Te has enterado? Ah, sí, joder, eh, sí me he enterado Y al día siguiente aparece La Casa de Papel en Instagram Pero es que dentro de tres días más Vas al bar a tomarte un café Y están hablando de La Casa de Papel Pero es que cinco días después Es de lo único que se habla Y es que cuando llega el estreno Te guste o no te guste Estás sentado o sentada Viendo La Casa de Papel viendo cualquier otra serie o cualquier otra película. Entonces Eso es lo que se consigue con los lanzamientos. Traducido es un alto volumen de facturación en un corto periodo de tiempo. Esos son los lanzamientos. Y eso es lo que vamos a enseñar exactamente, la metodología para hacer los lanzamientos. Para que cualquier persona pueda aprender esta habilidad y hacer lanzamientos para otros o para ellos mismos. Porque para mí, y como te decía antes, los lanzamientos fueron el avión hacia mi libertad. Y tampoco quiero que te quedes con el mensaje de, de, de esto es súper sencillo, esto es súper fácil. Pero sí que merece la pena. Y al principio es muy jodido. Porque al principio cuesta despegar, al principio cuesta, cuesta dar ese... ese levantar el avión hacia arriba, ¿no? Y ahí y es cuando más te esfuerzas, es cuando más ganas le pones, es cuando más dinero inviertes, y es cuando más te cuesta despegar. Pero una vez que estás arriba, el avión es cuando más rápido va y cuando menos combustible gasta. Te digo esto porque a mí me pasó lo mismo. Cuando yo emprendí, me dejaba un montón de dinero en formación, a día de hoy lo sigo haciendo, un montón de dinero en herramientas, eh, Tiempo, sobre todo, y, y me costaba muchísimo. Ya viste mi primer lanzamiento, estuve tres meses ahí y... y... ¡No! Cero ventas. Desde al principio es súper, súper, súper complicado. Y estás ahí empujando, empujando, empujando... Y... Pero una vez que despegas, y cuando ya estás arriba, cuando ya sabes, o ya, ya has aprendido esta, esta habilidad, ya es todo mucho más sencillo. Ya simplemente es aplicarla en cada uno de tus lanzamientos. Seguir el paso a paso. Y es cuando menos tiempo inviertes, cuando más feliz eres y cuando más dinero ganas. Así que bueno, esta es un poco mi historia, espero que te haya gustado. Si es así, déjame en los comentarios. Me ha abierto, has visto que he sido súper, súper transparente. Y, joder, de verdad que hay una oportunidad muy grande en esto de los, de los lanzamientos. Se ha multiplicado el mercado por 200 de gente que tiene su curso, o ha creado su curso. Entonces, es súper importante, y me siento la responsabilidad de que, de que aprendan sobre cómo hacer un lanzamiento. Porque alguien que puede tener un curso brutal o un programa increíble, pero si no es capaz de ponerlo al servicio, de encontrar a esa persona, de nada sirve. Y está dejando de ayudar a muchísimas personas. Por eso mismo, los lanzamientos son una gran oportunidad. Porque el mercado de los cursos y de los programas online ha crecido tanto que la gente no sabe cómo lanzar. No sabe cómo poner ese producto en manos de otro. Y ahí intervenimos nosotros. Y tú, el día de mañana, ¿quién sabe? Mientras tanto, seguimos haciendo lanzamientos y creando la incubadora de lanzamientos. Te dejaré por aquí abajo si quieres una... Bueno, pues la lista de esperas, es decir, una página para que pongas ahí tu lista de esperas si a ti te gustaría también aprender esta nueva habilidad que te permita ganarte la vida y muy bien desde cualquier parte del mundo. Un fortísimo abrazo y gracias por tu tiempo.